Este 26 de marzo en Cuba se desarrollarán las elecciones nacionales, donde los electores tendrán la posibilidad de votar por los futuros representantes a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el municipio de Niquero existen dos candidatas a diputadas al Parlamento cubano. En esta oportunidad conversamos con una de ellas. Se trata de Yeniseis González Rodríguez, fiscal jefa del Departamento Provincial de Formación, Desarrollo e Innovación y presidenta de la Unión de Juristas de Cuba en nuestra provincia de Granma. Jenny Seis es actualmente una de las diputadas en la novena legislatura y es nominada nuevamente por el territorio niquereño para la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Saludos para usted y es un placer que nos conceda esta entrevista. Saludos para usted y para los televidentes y agradecer esta oportunidad de bueno, poder conversar de este tema tan importante ya próximo a las elecciones del día 26. ¿Qué retos constituyen hoy ser diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y ser ratificada para la décima legislatura del máximo órgano estatal que existe en nuestro país? Formar parte de la Asamblea Nacional primero es un orgullo eh, que no responde a los méritos personales, sino al reconocimiento que ha alcanzado el órgano donde laboro hace 23 años, que es la Fiscalía General de la República y también con la eh, representación eh, que también ha asumido con mucho compromiso de los juristas de la provincia. Realmente responde a ese reconocimiento del papel de los juristas de la provincia de Grama, del municipio de Niquero y también de todo el país a partir del desarrollo de todo el cronograma legislativo aprobado por la novena legislatura, que precisamente es el que da eh, continuidad a la constitución de la república que aprobamos todos los cubanos en el 2019. Realmente representa primero ese orgullo, pero también una enorme responsabilidad. Jenny, Say, ¿cómo lograr entonces el vínculo entre la Asamblea Nacional del Poder Popular y el pueblo como órgano fundamental del Estado en nuestro país? Bueno, Realmente los diputados somos los intermediarios entre el pueblo y la Asamblea Nacional y por lo tanto tenemos la enorme misión de trasladar realmente esas preocupaciones que tiene nuestro pueblo, porque si no estaríamos aprobando... Eh, diferentes normas jurídicas o políticas en los diferentes eh, ejes estratégicos de nuestro país, alejados de la realidad cubana. O sea, esa realidad social es la que nosotros tenemos que transmitir. Y eso solo se puede lograr con el contacto directo con el pueblo, porque, bueno, como característica del proceso democrático que tenemos en nuestro país, algo que siempre tenemos que resaltar es que el pueblo es el que nomina, el que nos elige, pero también es el que dice hasta dónde nos equivocamos y hasta dónde podemos seguir cumpliendo con nuestra función. Es algo que no podemos... Eh, olvidar Y por eso también obliga que el diputado mantenga una conducta ética intachable. Pero también tenemos que explicarle cómo ejercer los derechos y también cumplir los deberes. Hoy nuestro pueblo está más preparado y por lo tanto nos exige más. Tenemos que estudiar mucho, no solamente de derechos, sino de los diferentes temas que nos van poniendo en agenda, que obliga al diputado, por supuesto, a mantenerse actualizado tanto de esa realidad social, pero también estudiar cómo vamos a transmitir eso y reflejarlo en los aspectos que se van aprobando en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles desafíos enfrenta en su cotidianidad como mujer, como fiscal responsable de un departamento muy importante en la Fiscalía Provincial de nuestra provincia, como presidenta de la Unión de Juristas en Granma, pero también como diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, unido, por supuesto, a la responsabilidad familiar? Bueno, realmente podemos cumplir con todas esas funciones, primero por el apoyo que tenemos tanto de nuestros compañeros de trabajo de la Fiscalía como del apoyo de la familia. El apoyo que recibimos siempre del pueblo de Niquero, eso hay que resaltarlo en cada una de, la, de las comunidades en las que participamos, porque el pueblo no solamente se te acerca para plantearte problemas, sino también para ofrecerte ese apoyo en cada uno de, de los lugares que nosotros visitamos, porque ahora estamos en los recorridos. Pero realmente los diputados, ya que yo formo parte de la novena legislatura, sí nos mantenemos en contacto eh, permanente con las comunidades. Creemos que tratando de cumplir con todas estas funciones, nosotros podemos seguir avanzando en nuestro país en estos momentos tan difíciles que eh, la revolución necesita a, nuestra, a la mujer cubana, a nuestro pueblo, y sobre todo basado en la unidad, el compromiso y el apoyo entre todos. El agradecimiento a Yenisei González Rodríguez, una de las candidatas a diputadas al Parlamento cubano por el municipio de Niquero, por sus declaraciones a nuestra televisora. Por supuesto, éxitos para usted en las nuevas responsabilidades. Muchas gracias a usted. Usted recuerde que la convocatoria para el próximo domingo 26 de marzo es a ejercer nuestro derecho constitucional del voto para elegir a nuestros representantes a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ha sido un reporte de Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.